Yo necesito para que sea feliz, que me quieran mi familia, que haya más amor, que haya más acústica aquí, que no haya discriminación y racismo contra los hombres y contra las mujeres y pues a lo mejor que todos seamos más sociales. Yo necesito estar con mi familia para ser feliz y necesito escribir, leer y venir más a la escuela para aprender cosas que no sé. Y que, y que pusieran una, un salón para aprender inglés y que abran otra vez el salón de computación de computación y que venga otra vez nuestro para... Ser feliz es que mi familia jamás se separe, estudiar, mmm, nunca faltar. A mí me gustaría que hubiera espacios grandes para que los niños jugaran, <coughs> hubiera una clase de música y hubiera tenido ropa para niños pobres que los maestros sean un poco menos estrictos y que no haya violencia